Eh, ¿Qué tal, Piri? Buenos días, Carlos Arce. Buenos días, Javier Esparza. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta parte de la sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, en el que, pues como siempre, eh, nuestras conversaciones y nuestra sesión serán en torno a temas del municipio de, de Guanajuato. Por lo pronto tengo que informarles que el jueves pasado, eh, eh, hubo una en la ciudad de León eh, la formación de una red anticorrupción y se había causado alta expectativa la creación de esta red porque eh, el, el, el organismo que, se, que actualmente existe que se llama Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción pensó que para ellos era una alta responsabilidad eh, eh, a lograr la participación de, de todos los ciudadanos del Estado de Guanajuato y, y generó un proyecto. Por cierto, que algo que hay que destacar de este proyecto es que es una organización horizontal en donde no hay un presidente o coordinador, sino que los eh, integrantes eh, de diferentes sectores académico, este, industrial, empresarial, eh, de organizaciones civiles, este, educativas, etcétera. Eh, todos eh, participan en esta, en esta red para, para lograr, bueno, el propósito de combatir la, la corrupción eh, en el estado de Guanajuato. Eh, eh, eh, tengo que señalar que este comité que creó este, esta nueva red eh, está actualmente presidido por Fernando Revilla y que dentro de un mes este, nuestra conocida Ilsa Marisa Venegas será la que lo suplirá y eh, ella será la, la presidenta de, de ese comité de participación ciudadana. Por lo pronto el, en la ciudad de León, en el Parque Explora, en el vestíbulo eh, nos dimos cita por representantes de todos esos organismos que mencioné hace rato, hace un momento, y firmamos eh, un documento de, constitutivo de esta organización horizontal, horizontal eh, ciudadana. Y por cierto, tengo que decirles que eh, el, el primer eh, documento que ya está, que se está generando por... Eh, por el Comité Anticorrupción es una consulta ciudadana que vamos a, más bien ya puse, ya puse yo en el, la página del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, el día de hoy, hace unos minutos, eh, es una consulta eh, la consulta ciudadana dice que, que con el propósito de generar un instrumento que recoja las opiniones y comentarios y vivencias de la ciudadanía guanajuatense en torno al fenómeno de la corrupción se invita a la ciudadanía a participar en esta consulta ciudadana. Las respuestas obtenidas serán anónimas, confidenciales, su, su utilidad es con fines de contribuir al fortalecimiento del diagnóstico de las causales de la corrupción en Guanajuato y a la policía estatal anticorrupción. Perdón, a la, no, no a la policía, a las políticas estatales anti, anticorrupción. Eh, tengo que señalar también que en esta conformación de esta red ciudadana, no se invitó a ninguna autoridad eh, del Estado, eh, solamente asistimos ciudadanos con diferentes este, representaciones eh, y, y ahí se constituyó. es pues todo lo que tendría que decir de esta red, invito a, a los que están dándole seguimiento a esta sesión a que entren a la página del observatorio y... Contesten la, la consulta ciudadana acerca de eh, la corrupción en el estado de Guanajuato. Y ahora, bueno, pues creo que le eh, cedo el uso de la palabra a Carlos Arce para que nos eh, dé o, o una orientación a una nueva rama de esta sesión del día, del día de hoy. Y está, estamos por admitir aquí a Silvia que acaba de llegar. Silvia Álvarez, eh, a quien le damos la más cordial bienvenida. Adelante Carlos. Gracias Memo. Bueno, eh, en esta parte de, de esta transmisión eh, lo que queremos hacer desde el observatorio es dar una visión general del asunto regulatorio, tanto de medio ambiente como de la parte urbana. Quiero decirles a ustedes que estamos ante una de las piezas de regulación más complejas que existen. Realmente el asunto urbanístico y medioambiental es una regulación realmente profusa, seriamente profusa, con muchos instrumentos y muchos articulados y muchos planos, etcétera. Déjenme comentarles que todo esto deviene de la Constitución, específicamente del artículo 27, tercer párrafo, en donde se establece que el Estado mexicano puede definir limitaciones al derecho de propiedad de los particulares en cualquier tiempo y forma, de tal manera que eh, cualquier otra condición pues, está sujeta esencialmente al postulado de la Constitución, al artículo 27 constitucional. ¿Por qué se puede limitar la propiedad de los particulares? Porque así lo establece la Constitución. ¿Cómo se puede limitar de acuerdo a las leyes y a la normatividad que se vaya expidiendo? Esto simplemente para dejar bien puntualizado que un pobre decreto de 1963 no puede ser utilizado como ha tratado de ser eh, con una falacia jurídica de utilizarlo para darle sustento jurídico a una decisión de el presidente municipal y su administración específicamente el eh, director de desarrollo este, de, me de medio ambiente y de desarrollo urbano. bueno entonces, tenemos la Constitución. Luego de la Constitución, en 1976, se expidió la primera Ley de Asentamientos Humanos, 1976. Una ley que tenía 47 artículos. Únicamente 47 artículos. Les doy un referente para que vean lo difícil que es esta materia. El Código Territorial de Guanajuato tiene nada más y nada menos que 565 artículos. Uh -huh. Simplemente para que vean cómo ha devenido la complejidad de esta materia. De 47 artículos a nivel federal, pasamos nada más en el Estado de Guanajuato y sus municipios a 565 artículos. Bueno, se expidió la ley de... de de asentamientos humanos. Antes hubo también cuestiones relativas a, a, a esto que se ven en, el, en la Convención Americana de Derechos Humanos, espe específicamente en el artículo 21, referente a la subordinación al uso e interés social de la propiedad privada. Ley de asentamientos humanos de 1976, luego ley de asentamientos humanos que fue siendo cada día más perfeccionada hasta llegar a la ley, la última revisión de la ley de asentamientos humanos como ley general de asentamientos humanos que esta de 2016 que establece como principios de, de todo esto que nos rige en cuestión urbana, todavía no toco la medioambiental, ¿eh? esta es nada más la urbana los principios de derecho a la ciudad. Equidad e inclusión. Esto quiere decir que la ciudad no puede ser segmentada nada más para algunos grupos que puedan ser los que se aprovechen de la ciudad, sino debe ser un ambiente democrático donde todos tenemos derecho a las ventajas de vivir en, en ciudad. Eh, equidad e inclusión. Derecho a la propiedad urbana con limitaciones. Esto es bien importante, con limitaciones. Coherencia y racionalidad. Que debe de haber un, una, se debe de fomentar la armonía y el equilibrio adentro de esa sociedad, en esa comunidad, para que la gente viva lo mejor posible. Participación democrática y transparencia. O sea, que las decisiones sean tomadas democráticamente y que para tomar esas decisiones haya suficiente información del gobierno y de la conducción de la ciudad para que los ciudadanos puedan de tal forma este, tomar estas graves decisiones. Productividad y eficiencia, esencialmente en la movilidad y en la viabilidad y en la viabilidad, la viabilidad desde, de los entornos urbanos. Pro, protección y progresividad del espacio público. Los espacios públicos deben de ser protegidos y promovidos, que cada vez haya más espacios públicos donde la gente pueda coincidir, donde la gente pueda convivir y no seccionar las, las, las ciudades. Espacios públicos. Resiliencia, seguridad urbana y evitar riesgos. Todo esto precisamente porque la geografía, la orografía de las ciudades es un condicionante a ella, de tal manera que tiene que ser tomada en cuenta para que se viva en las en las mejores condiciones de seguridad. No se puede poner o no se debería de poner una ciudad en un lugar donde las condiciones de seguridad no sean suficientes. Esto ya se veía desde las leyes de Indias. Guanajuato es una violación a este principio per se. ¿Por qué? Porque se puso en un lugar realmente muy complicado. No lo tenemos que hacer más complicado, sino tenemos al contrario, si sí ir previendo todos los problemas de seguridad, sobre todo en donde haya cerros fracturados, por ejemplo, donde haya posibilidades de fuertes avenidas de agua, etcétera, etcétera. Eso ya no lo sabemos los guanajuatenses. Entonces, también el otro asunto muy importante es, y principio es la sustentabilidad ambiental. La sustentabilidad ambiental que se refiere esencialmente al uso del agua y a los recursos no renovables que utilizamos. Todo esto debe de ser previsto en estas regulaciones. Y por último, la número 10, la accesibilidad universal y movilidad respectivo, sobre todo, al transporte público, al uso de bicicletas, a las áreas peatonales que se deben de fomentar en una ciudad. Esto es lo que nos indica la eh, ley de asentamientos, la ley general de asentamientos humanos que nos rige a nivel federal y que da las bases para que luego los estados emitan también su regulación. Esta regulación se ve, se ve eh, presentada ante el Estado de Guanajuato y por el Legislativo Guanajuato a través del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Antes, en 1997, tuvo la Ley de Desarrollo Urbano, que fue la que se utilizó durante mucho tiempo. Pero a partir de, de 2012 vino este Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato, apunto, para el Estado y los municipios de Guanajuato. A partir de ello, los municipios tienen que eh, expedir sus regulaciones y su normatividad con apego a esta, a esta ley, a este código territorial. Y en este... En este código territorial es donde vienen, este enorme código territorial de 565 artículos, es donde vienen todos los instrumentos para la regulación urbana, que, entre otros, viene el asunto de los programas de ordenamiento territorial y programas medioambientales y de ordenamiento territorial, como es el caso que nos ocupa actualmente aquí en Guanajuato del PMOUDet, que es parte de las obligaciones que impone este código a los ayuntamientos la autoridad en estos temas a nivel municipal es antes que nadie el ayuntamiento única y exclusivamente bueno no única y exclusivamente pero la la la más alta autoridad en esta materia es el ayuntamiento por eso por ejemplo, el, el, el, el programa tiene que ser autorizado por el ayuntamiento. Si no está autorizado por el ayuntamiento, no es válido un programa de ordenamiento territorial y de medio ambiente. Bueno, esto es a grandes rasgos el paraguas sobre el cual estamos y tenemos aquí en Guanajuato. No sé, Memo, si tienes ahí una, una fotografía que te, que te envié. Pero donde la... está... Sí, digo. la envías a envía WhatsApp? No, ¿A, dónde? a tu, a tu correo, sí, no, pues la ponemos, está en tu correo, Se deja buscarla en el correo, sí, cómo no. Bueno, lo más que te puedes tardar un poquito. Este, mientras yo, yo, yo. Está yo, bien. Yo. Entonces hay que, hay que tener en cuenta en el caso de Guanajuato, que es una ciudad muy complicada, es un municipio muy complicado. Precisamente por lo que yo aludía, porque es una ciudad que está establecida en un lugar donde a nadie se le pensaría poner una ciudad, pero por las condiciones específicas, históricas específicas e industriales específicas, sobre todo con una industria extractiva, brutal de, durante, durante los siglos, especialmente siglos XVII, siglo XVIII, XIX, pues la ciudad quedó donde quedó de tal manera que regularla urbanísticamente es complicado. Si no fuera suficiente esto, adquirió la categoría de ciudad patrimonio de la humanidad, lo cual nos lleva a una situación todavía más seria, porque esto significa que tenemos la obligación con la humanidad, con el mundo, de proteger esta reliquia está en nuestras manos, que es la ciudad de Guanajuato y por tanto debemos de tenerle una condición muy especial a Guanajuato. Entonces, toda esta regulación es la que opera sobre nosotros. En la cabeza de los ciudadanos y de las autoridades de Guanajuato están todos estos artículos que los traemos cargando encima y a los cuales nos tenemos que atener al realizar nuestras actividades. Fíjense ustedes cómo está el asunto. De tal manera que nadie... Es una... Es una desproporción pensar que alguien mienta tranquilamente diciendo que puede hacer cosas tomando en cuenta un viejo decreto de 1963. Digo, es realmente un mal pretexto. Tiene que tomar ese en cuenta la regulación que hay para realizar las diferentes obras y en este sentido aludiría nada más y nada menos que al propio Código Territorial y a su artículo 251 que establece exactamente que cualquier obra que se tenga que realizar tiene que estar conforme a lo especificado en eh, precisamente en el, en el, en el, en el Código en el código territorial y limitarse a los permisos que este previene que se puedan expedir todo esto con base por supuesto en los programas de ordenamiento territorial el vigente en guanajuato como es el de 2012 el llamado pot que establece perfectamente una cosa muy importante que hay que grabarnos las que se llama uso de suelo ese es el limitante para nuestra propiedad el uso de suelo entonces, este. Eh, Memo, no estoy, no sé si, estoy, si ya estamos saliendo al aire. Sí, sí, estamos, sí. Al, estamos al aire en Facebook y estamos grabando también. Y no ¿dicen tus fotos en mi correo. Bueno, eh, ahorita lo vemos. después. Está bien. Entonces, este es el asunto. Este es el, el asunto legal desde el punto de vista urbanístico. Paralelo, por si no fuera suficiente. Paralelo al asunto urbano está el asunto medioambiental. Hay toda una ley que ahorita nos lo va a explicar, que viene, por supuesto, de la parte también constitucional, que regula todo el asunto relativo a ecología y medio ambiente. Y entonces el esquema regulatorio que tenemos es todo este, estos códigos urbanos, toda esta normatividad urbana Frente a toda la normatividad medioambiental y de respeto al medio ambiente Y hay una interrelación entre ellas constantes entre las diferentes regulaciones, entre las diferentes normas, las diferentes leyes, los decretos, los acuerdos, los programas, etc. Se están interrelacionando constantemente de tal manera que en la acción de los ciudadanos normal para su vida en común pues tienen que tener eh, siempre visto el asunto medioambiental y el asunto urbano. Y nada se puede hacer fuera de esa normatividad. Hay que estar sujetos a esas normatividades. Lo, es, lo otro es un mal chiste. Hay que estar apegados al código vigente, a la ley vigente, que es el código territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato bien, tengo, y evidentemente la ley de ecología y de medio ambiente respectiva. De tal manera que en este punto yo ya le pasaría también eh, el micrófono y, y esta parte a, a Javier para que nos describa la parte medioambiental. Medio Muchas gracias. Muy bien, Carlos, muy bien. Ahora Muy bien. bien, el doctor no. no. No sé si se escucha eh, eh, mi voz, pero. Sí, perfecto. Haciendo una parte de vinculación, eh, yo pondría un ejemplo. En cuanto al daño. Eh, los procedimientos. Administrativos, se te va la voz, Esparza, se te va la voz. Los procedimientos administrativos. Otra vez. Sí. se va? Llega como en oleadas, este Javier. ¿Ya se escucha bien? Sí. Bueno, todos los procedimientos administrativos de... Después de una clausura. Lo último lo por ahí. Oye, ¿no? ya no. Va y viene tu voz, este Javier. Puede ser el internet. Ahí. ¿Ya se escucha bien? Sí. Ahí sí, sí pero luego bien. se va. Bueno, voy a tratar de hablar entonces muy después. No, no, no es eso. Es la señal de internet. Puede ser, puede ser. Pero bueno, voy a seguir este, a ver si se logra tener una eh, frecuencia, ¿no? Uh -huh. Ahí hay unas notas que se pueden ir viendo. Sí. Que son notas eh, genéricas acerca de los procedimientos administrativos de Profeta. Uh -huh. Ahí se señala que posterior al procedimiento eh, vienen eh, 15 días hábiles para ver eh, qué información. Eh, ¿Qué procedimiento, la voz? El procedimiento constructivo, pero si no me quieren seguir la voz, despacito en el documentito ese. Y se va leyendo eh, la parte del daño ambiental, los 15 días que se requiere por parte de Profepa. Eh, procedimiento ante la ley de vida silvestre y desarrollo forestal sustentable debido a ese daño este, pues de alguna manera ambiental que se hizo ¿no? pero oye eh, Javier pero aquí ya estás entrando directamente a los problemas que está viendo con este con lo del arañazo no claro pero me tropicalicé porque me bueno yo lo que quería eso lo dejamos pendiente para lo siguiente. Aquí. Estamos... Aquí básicamente es toda la intervención de profeta todos los conceptos de sanciones. Y los procesos de resolución. Ahora. Este problema es viene evidentemente porque eh, no se respetaron la vinculación de los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos aplicables, es decir, eh, el ordenamiento ecológico del territorio, eh, los planes y programas, ¿no? las áreas de protección y preservación, obviamente el programa de ordenamiento Y eh, todo lo que impacte negativamente la ley eh, de desarrollo forestal sustentable y también a vida silvestre. Entonces yo creo que ahí va a haber muchos procedimientos sobre el tema. ¿no? Perdón, Javier, una, una cuestión nada más. Estoy detectando que cuando te acercas a tu computadora es cuando se oye bien. Nada más te alejas un poquito y es cuando se corta. se corta. Ok. Se va. ¿eh? Gracias, gracias. Gracias. Bueno, eh, quizá un poquito más adelante, cómo de este conflicto generó, obviamente, al no existir una evaluación de manifestación de impacto ambiental, no hubo una prevención, obviamente, de los posibles, ¿no? Y, obviamente, las áreas de inspección y vigilancia del municipio, pues no hicieron realmente eh, la labor correspondiente, ¿no? Ahora, eh, en cuanto a la parte de planeación este, y jerarquía jurídica de los instrumentos, en este caso concreto, al entrar eh, prácticamente la profepa, eh, se restringe un poco la actividad eh, normativa jurídica eh, propia del municipio, dado que el procedimiento administrativo por diferentes rumbos, puede ser uno por la parte forestal, puede ser otro por el lado de la vida silvestre, eh, no sé realmente, desconozco en qué concluyó esa inspección, esa vigilancia, ¿no? Pero bueno, este, y todo tiene relación, como decía, con los instrumentos de planeación. Al no existir un instrumento de planeación eh, decretado actualmente, eh, pues simplemente se, se corren estos riesgos, que están sucediendo ahora, ¿no? Básicamente, este sería mi primer comentario. Para meter el tema a la discusión, ¿no? Al, o a la visión de ideas, ¿no? Se te va la voz, mi querido doctor. No, que de hecho estoy callado esperando que ya alguien participe. No, no, antes, antes de que terminas tú callado, ¿no? Sí. Que se te va la voz, hay que estar un poco más cerca, a ver dónde está el defecto. Yo no, no soy técnico, soy abogado, pero sí vigila qué es lo que pasa ahí, ¿no? Sí, claro. ¿No? Perfecto. Muy bien. Adelante. Ver, sigue, Memo. Sí. Vemos. Sí. Memo. Sí, dime. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Sigas tú, Piri? Yo, bueno, ¿Eh? yo creo que el tema que ha sido muy comentado y ha generado hoy una gran eh, discusión, ni siquiera técnica, más que nada la discusión eh, el día de hoy con el arañazo, famoso arañazo, no es más que un tema de corrupción. Indudablemente no lo pueden evitar por más argumentos jurídicos o legaloides que quisiera discutir el, el, el jefe de la comuna. Es un cabildo el que debe tomar la decisión final. Yo quisiera subrayar el día de hoy y hacer un paréntesis en este tema porque la pandemia del coronavirus otra vez está creciendo. ¿eh? Y saben que yo cada vez que paso por Santa Teresa, bueno, cuando hago una llamada de atención a las autoridades, la mayoría, por no decir casi el 100% de la gente, la ve subirse a los camiones sin cubrebocas, igualmente aquí en Marfil. Es increíble que no tomen las mínimas precauciones. Y la única gente que he visto que está en plena campaña sobre el tema del cubrebocas es esta cínica la señora Marilena Castro. De ahí para el real, ninguna autoridad municipal o estatal está en este tema. Todo el mundo está anunciando que está volviendo a foco rojo. Nosotros estamos regresando del foco amarillo al foco naranja. Corremos el riesgo otra vez de la pandemia de que a confinamiento. Y eso, señores, el confinamiento en el país sería brutal para la economía de todos los negocios. ¿Por qué no hay una campaña seria para prever, por lo menos el cubrebocas, como lo hace Pedrina Castro, ¿por qué no lo hacen las autoridades en todo el municipio de Guanajuato? Es una pregunta que le dejo al auditorio que hoy nos escucha y a mis compañeros del observatorio de la ciudad de Guanajuato. Es terrible el problema de la pandemia porque no solo hay muertes, sino que viene un quebranto brutal de las economías pymes. Y eso lo están viendo en Europa y en todos lados. El quebranto económico en la economía. De las gente que tiene una tienda de abarrotes, una gente que tiene la tienda, una lavandería, una tintoría, ya no hables de restaurantes, ya no hables de las, esos negocios, están en peligro de extinción si entra otra vez una pandemia con un confinamiento. Es una observación que el día de hoy yo quiero dejar subrayado en los observatorios de Guanajuato. Debemos tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar otra vez el confinamiento en la ciudad de Guanajuato. Este, ese es, esa es la imagen, ¿no, Carlos? Sí, mira, este, qué bueno que, que ya la tenemos. Eh, a ver, el asunto, el, el asunto de la convivencia urbanística con la parte medioambiental en, Guana, en Guanajuato. Eh, en este croquis tenemos en la parte superior el casco histórico eh, Todas las áreas alrededor de Guanajuato que tienen protección ecológica y luego la zona sur, que sería el, el, el Guanajuato, el Guanajuato de la parte sur, el nuevo Guanajuato, como, lo, como, lo, como se quiera llamar. Eh, eh, este, esto marca muy bien la problemática de gobernar no solamente el municipio, sino aquí la parte eh, citadina del municipio de Guanajuato. Un casco histórico como yo lo advertía, eh, patrimonio de la humanidad, con cuidados muy especiales, y luego una zona sur explosiva donde está eh, ampliándose, momento a momento, toda la parte urbana. Eh, se está concentrando, evidentemente, en cuáles zonas. Pues las zonas más proclives al desarrollo, donde no cuesta tanto eh, construir, no cuesta tanto llevar los, los, los servicios porque pues, es una zona del homerío más o menos plano, mientras que el, toda la otra parte es una parte muy abrupta, de, con, con una orografía muy, muy complicada. ¿no? Entonces, es lógico que ahí es donde se den los gran, las grandes concentraciones de estos nuevos eh, fraccionamientos que contienen multitud de casas, cientos o miles de casas en algunos casos. Allí se está dando en la zona sur. Si nos fuéramos más a la izquierda, pues acabaríamos en Silao, con todo, eh, toda la parte de la General Motors, etcétera, y la posibilidad también de conurbación en un futuro. Eh, la sociedad actual es como un hormiguero, del cual empiezan a salir hormigas, y como todos los hormigueros, van acabando con todo lo que hay a su alrededor. Así está la raza humana en estos momentos. Nunca habíamos habido tantos humanos poblando la tierra, de tal manera que las presiones urbanas sobre el entorno ecológico son muy grandes y muy altas. Esto nos está generando un montón de problemas en el... Eh, si, si, si pusieras la, la, otra, la otra lámina, Memo... Sí. Y ahorita regresamos a esta otra vez. Claro. Eh... Y realmente en Guanajuato, sobre todo en, el, en la parte central, vivimos, no hombre, uh -huh. vivimos, miren, ahí está, este, vivimos en, en, en una serie de ciudades en donde en la parte izquierda está Guanajuato, Guanajuato, está Irapuato, más hacia, hacia la izquierda estaría León, luego está Salamanca, Celaya, y lo que se está tratando de hacer es constituir un pulmón para Guanajuato. Esto es bien importante y aquí se ve muy bien. Y este pulmón de, de, de, de, de Guanajuato eh, es importante porque todas estas ciudades en la parte sur de, del estado, que corresponden precisamente a lo que llamamos el corredor industrial, tienen alta polución. Digo... La reina de, en México de polución es Salamanca, todas las condiciones y con la, la, la, los cacharros que tiene ahí instalados como, como eh, eh, refinería, eh, tiene una polución brutal. Eso lo pueden platicar con todos sus amigos de Salamanca, lo terrible que es ahí, el asunto del azufre, en fin, más, más otras empresas altamente contaminantes que hay ahí en sus alrededores. Entonces... En estos momentos hay una necesidad muy importante de, de, de, de preservar áreas verdes, de preservar zonas que realmente mitiguen esta enorme contaminación que está viendo en Guanajuato. Y es lógico, miren ustedes, si la apuesta de Guanajuato fue industrializarse, pues también al comprar la apuesta industrializadora, y de generación de empleos, etcétera, que es la industria, pues compra sus defectos y sus defectos esencialmente, pues son la lo, son los problemas medioambientales y la alta contaminación, contaminación de agua, contaminación de aire, esencialmente. Eh, en Irapuato no se respira bien, en Salamanca no se respira bien, en Celaya tampoco se respira bien y menos en León. Es de las son de las ciudades más contaminadas de México. En Guanajuato, hasta ahora todavía respiramos bien. Y si vemos ahí, vemos cómo está el entorno de Guanajuato. Está metido en lo verde, porque si nos fuéramos más hacia el norte, ya está otra parte que es de preservación, que es toda la parte de la Sierra de Santa Rosa, que luego se une con la Sierra de Lobos también. Bueno, esa es una de las grandes ventajas que hay ahorita para Guanajuato. Nuestra comunidad tiene esa gran ventaja, ahí se ve en la parte superior de la Mancha Blanca de Guanajuato, ese es el casco antiguo, y en la parte, y en la parte más al, al sur, más sí, sí. hacia abajo, lo que tenemos precisamente es toda la expansión en la zona sur. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ya que no somos una ciudad industrial? Pues lo que tenemos que hacer es sobre todo preservar la parte la parte medioambiental que tenemos y en la parte turística vender servicios esencialmente ecológicos y medioambientales no solamente no sé quién se está metiendo pero sí les pediría en todo caso que apaguen sus, sus micrófonos ¿Quién es? ese es el seguro Paco Montiel. Paco Montiel bueno entonces el asunto aquí es que tenemos una ventaja muy, muy importante. No la tiene ni siquiera San Miguel, que tiene, tiene una característica, característica especial también y todo. Este, no está mal, pero nosotros estamos metidos, incrustados dentro de zonas verdes. De tal manera que lo que tenemos que evitar es precisamente la penetración de las áreas urbanas en esas en esas fronteras verdes. Y ahora sí, Memo, a ver si regresamos al primer, al primer este, cuadro. Eh, al primer cuadro, ese cuadro. Eh, si se fijan bien, con, con las flechas amarillas, eh, está detectadas las presiones para infringir esta protección ecológica, donde son esencialmente en la parte de la bufa, pero sobre todo en su frontera con la zona de la presa de La olla que es donde han tratado de hacer cosas y de fraccionar, eh, sobre todo una de las familias que fue la que comenzó todo este desorden y la que armó todo el desorden de 2010. Ahí está la presión, que es la flecha que está del lado derecho de su pantalla. Ahí está la presión y ha sido una presión constante. De administración tan a, tras administración, de tratar de capturar la administración municipal para cambiar el instrumento que regula precisamente esta contención. Ese instrumento que está en el Código Territorial, que está en el, en el artículo 251 y los demás que vienen, se llama uso de suelo. Entonces, el asunto aquí se llama cambiar el uso de suelo y para eso necesitan capturar, comprar al ayuntamiento para que les, les cambien los usos de suelo y les permita hacer cosas que no se pueden hacer porque esa es una de las fronteras, una de las protecciones ecológicas que hay y que, y que, que, que se aluden en las razones estas que he comentado. El otro, el otro lado, donde en estos momentos a través del PMO se está también tratando de agredir, es la protección ecológica de, de, de, de zonas de protección ecológica que se encuentran del lado noreste de la ciudad, en todo lo que nosotros llamamos los cerros de Aldana. De un lado, del otro lado está la presa de la soledad y más abajo estaría la presa que yo llamo la presa de la intranquilidad. Bueno, ahí ya quieren obturar toda la, la, la protección ecológica y abrirlo también al desarrollo urbano. Esto evidentemente lastima al proyecto eh, de relación medioambiental urbano que hay para Guanajuato, que existe para Guanajuato. Entonces estamos siendo atacados del lado derecho. Y estamos siendo atacados este, del lado izquierdo. ¿Y Santa Rosa? y No, bueno, Santa Rosa está arriba con Cucursola, pero está, pero, pero está kilómetros arriba. Pero, pero aquí llamo la atención. Ahora viene un nuevo ataque por el sur. Y es este asunto precisamente que se ha denominado el arañazo. Esa es la, la, la última flecha que está en la parte suroriental de la ciudad, toda la parte de Fiprodima, toda esa parte es un colchón medioambiental para evitar la conurbación de Guanajuato histórico con la zona sur. Si, lo, si se permite, pues eso se va a llenar de casas, todo Fiprodima llenarlo de casas. Creo que alguna persona, esa es su, esa es su ambición, quisieran llenarlo de casas, construir allí, y, y que se junte todo. Sin embargo, es desde el punto de vista urbanístico y ecológico, muy conveniente no permitir la conurbación, sino que esté separada la zona sur del casco histórico, entre otras cosas para preservar su perspectiva, su perspectiva visual, que es parte, por supuesto, del patrimonio de la ciudad, en fin, etcétera. Entonces, esto no hay que permitirlo. Ya hubo dos casos en donde se permitió hacer cosas donde no se debería de haber permitido, que es el caso de la instalación de la universidad y del Congreso del Estado. Ninguno de los dos debería de haber estado ahí. Es pero, cierto, muy cierto. Pero, muy pero cierto. ahí están. Eh, yo es creo cierto. que eso genera un compromiso muy especial de la Universidad de Guanajuato para preservar todo lo que queda de esa zona. ¿Ya Esto viste la lo... colonia que hicieron al lado? Bueno, por eso está... está es empujando. de funcionarios del gobierno, eh? es de bueno, funcionarios es... del gobierno. Bueno, están empujando precisamente por eso, y entonces eso hay que limitarlo, está limitado es por... en, los, en el POT que está vigente, está limitado eso, no se puede construir ahí, son, son áreas de preservación ecológica, y están empujando, están empujando para urbanizar, si la universidad tiene obligaciones y responsabilidades ahí, se multiplican por mil para el caso del Congreso de los representantes de los ciudadanos. Si alguna entidad debería de preservar toda esa zona que ellos mismos ya lesionaron con ese... Este, monumento al Poder Legislativo, que es este armatoroste blanco que nos pusieron ahí. Bueno, ellos son los primeros que deben de brincar, que deben de estar atentos para que no se siga avanzando en esta serie de pretendidas urbanizaciones. Y luego viene el asunto del arañazo, que fíjense ustedes, está vecino al Congreso del Estado. Nadie se dio cuenta en el Congreso del Estado lo que estaba sucediendo. Y cuando piden referencias, ni siquiera le, les contestan en la, en la presidencia municipal. Y cuando les contestan, les contestan con una frase brutal diciéndoles aquí la única autoridad que hay en, el, en, en Guanajuato es el municipio de Guanajuato. Y mandan al diablo, ahora sí, no mandan al diablo a las instituciones, sino a una institución que se llama Congreso del Estado. Tranquilamente. Y precisamente ahí, vecinos al Congreso del Estado, se, esta es la narrativa, que hay que cambiarla. Se abre una calle. No, señor, no se abre una calle. Se abre una urbanización. Lo que se está pretendiendo hacer ahí es una urbanización, no es una callecita para entrar a unos terrenitos. No es cierto. Esto es una gran falacia. Eh, es una ficción. Este, lo que se está haciendo ahí es una obra de desarrollo urbano. Quien abre una calle de 7 metros tiene que tener permisos de uso de suelo. Vean el código territorial. No es regularizable, no se puede regularizar. Eso no puede darse ahí por una simple y sencilla razón. Eso, esa zona, esos terrenos no son ciudad. Son protección ecológica, allí no puede haber ciudad, por lo tanto no puede haber urbanización, por lo tanto no puede haber esa calle. Qué bueno que intervino la Profepa en su ámbito de competencia con sus condiciones, ahora tendrá que hacer que se restituya toda la fauna que, que se vio violentada por las máquinas de quien las, de quien las este, introdujo. Eh, se sabe por la gente y los vecinos de ahí quién fue quien mandó esas máquinas. Se conoce muy bien. Todos ahí saben quién, quién, quién la mandó. Pero el asunto es que le quieren ver la cara a los ciudadanos. Menos mal que hay grupos ecologistas serios que entiendo ahorita van, van, van a tratar de hacerse un, un enlace con ellos que están dando clases de de regulación urbana, de explicar todo esto. Y esto es muy bueno para los guanajuatenses, es muy bueno para, lo, para que entendamos las razones que hay detrás de esto. Y es obtener una gran ventaja para Guanajuato, para la comunidad, el tener un lugar donde se respire bien, hoy en el mundo es muy valioso. Tener un lugar con grandes áreas, con vastas áreas verdes, es valiosísimo. Todo eso es un valor agregado para esta gran ciudad, entonces hay que protegerlo y hay que protegerlo sobre todo de una serie de egoísmos y una voracidad brutal de una peque un pequeño grupo de guanajuatenses que quieren violentar todo y hacer lo que ellos quieran hacer, sobre todo basados en la visión que se tiene de gobierno botín de esta ciudad. Qué bueno que los ciudadanos ya están entendiendo esto y no van a permitir que se violente este, de manera tan seria, tan brutal, pues toda la regulación urbana y la regulación medioambiental que nos circunda y que tenemos que la obligación de cumplir. Quien, quienes incumplan con, esta, con estas cuestiones territoriales, de ordenamiento territorial, están cometiendo un delito. Esos delitos están en el Código Penal del Estado de Guanajuato. Que siga avanzando el Director de Desarrollo Urbano en estas cuestiones. Me gustaría que ya tuviera firmados permisos, por ejemplo, para urbanizar toda esa zona, para darles permisos para construcción, etcétera, a, a los ingenuos propietarios de esos de esos de esos terrenos en, en, que tienen uso de suelo de, eh, de conservación ecológica, es porque pues simplemente el asunto es que puede acabar en la cárcel. Así de sencillo. ¿Podrías hacerle al doctor Esparza una pregunta y a ti, Carlos? Yo recorro diario a Irapuato, a mi notaría, en la carretera. Obviamente paso por Santa Teresa y veo un nuevo desarrollo. En los domingos que camino, en el camino viejo, Marvín, veo desarrollos. Aquí atrás de donde yo vivo. Al lado de la universidad, donde quieren el mamoteto, hay casas de primer mundo. Una de ellas es de José Luis Romero, un amigo nuestro. Unas casononas, porque ahí no había nada. Ahora están unas casotas, gratotas. Vas al, al arañazo y querían desarrollar otra parte. Vas a Santa Rosa, donde va el doctor Esparza Seguido, y se encuentra una serie de obras de casas. No sé quién está regulando esto, pero realmente no exagero si llamo que es un ecocidio lo que están haciendo con lo que tú me has presentado porque cada lugar está bombardeado de desarrollos así de gotitas de 20 casas, 5 casas vete ahorita a Santa Teresa, pasa la curva rompa, ir a Romaira y hay un desarrollo vete a los infantes hay un nuevo fraccionamiento con 20 casas es, es, es impresionante estará regulado es la pregunta, estos puntos rojos, Carlos y doctor Esparza, estarán regulados es pregunta, eh porque es sorprendente ver los sí. desarrollos. Mi respuesta no, bueno, es que están regulados por los, ¿Ah? por los instrumentos de planeación Adelante, vigentes. ¿Cómo? Eh, ya me escuchan, están regulados por los instrumentos de planeación. y el, el planteamiento es el procedimiento administrativo de emplazamiento, clausura que efectivamente se hizo en, en el sitio. Y obviamente esto vincula también en términos de sanciones, más las multas, más el, el, el, el daño ambiental, la vinculación eh, con toda la parte eh, de delito ambiental. Y el delito ambiental como tal está vinculado a algunos este, artículos del Código Penal. El 416 habla de seis años de prisión. Eh, ahora hay que ver si Si es forestal el daño, si es un daño de vida silvestre. Ahí va de seis años de prisión. O sea, hay como siete abogados en el grupo. Yo creo que siete años de prisión no hay fianza, ¿no? Oh. Fin, este, debe estar regulado lo que decías, Piri. O sea, quizá ahí eh, es cosa de investigar eh, eh, qué, qué uso del suelo tienen de acuerdo a lo urgente. Y me guardé para el último, para preguntarte a ti, Esparza, y a Carlos, si ustedes ven los desarrollos de la zona sur, son de veras deprimentes. Yo no sé cómo permite la autoridad, unos departamentos que saben que es un paso y hacer en la calle, y vas aquí a lo que le llaman las teresas, es deprimente. Y esto es un comparativo. Voy a San Miguel Allende y ves tú los fraccionamientos con desarrollos bien hechos, casas bien hechos, con desarrollos de casas de arriba de 6 mil dólares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es la diferencia que tenemos? ¿Por qué tan, tan, tan deprimente, tan siniestrado los desarrollos urbanísticos en Guanajuato? Y bien hechos los de San Miguel Allende. ¿En qué consiste ese tema? Es algo que me pregunto. Bueno, por eso les pregunto a ustedes los expertos. No, bueno, Piri, lo que pasa es que son mercados muy diferentes. Y como lo que sucede es que San Miguel de Allende tiene un mercado premium turístico con gente que viene del extranjero. Eh, hay mucha inversión de, de la Ciudad de México, de, de Monterrey, etcétera. Y, y la misma comunidad ahí es muy importante sobre todo la operación que hay en la comunidad en, en la comunidad eh, san miguelense en donde precisamente precisamente no permiten que se haga cualquier tipo de de, eh, de construcción de construcción eh, mm. pero esto quien lo ha logrado es que creo que no no está saliendo al aire mi Sí, bueno. sí, está, sí, sí está, está saliendo. ¿Qué, okay. qué, qué, qué, ¿qué, ¿Qué es quieres? aquí no me lo marca, pero bueno. Ok, entonces eh, es precisamente la, eh, la comunidad la que ha obligado a que se cumplan la reglamentación eh, municipal y estatal al respecto de eh, las cuestiones urbanas. Y eso le ha dado un gran valor a, a, a la tierra en San Miguel de Allende y hacer desarrollos y hacer inversiones en San Miguel de Allende. Cuando tú tienes como en Guanajuato, una, Sigue. Sigue. una ciudad donde no tienes esto, donde en Guanajuato lo que tienes es un gobierno botín, un gobierno botín significa que ganó las elecciones, asume como suyo el gobierno, lo distribuye entre sus cuates y los privilegios y posibilidades de hacer negocios los distribuye con sus socios. Y entonces, al tener este conglomerado, pues eso es lo que tienes en Guanajuato. Vean ustedes quiénes pueden hacer negocios en Guanajuato y van a ver que lo pueden contar con los, con los dedos de la mano, ¿eh? Los demás no pueden, no tienen chance de hacer fraccionamientos y de usos de suelo y de nada o para poner bares, para poner restaurantes, etcétera. Pues hay que ser cuates. Entonces, este es el problema de un gobierno de una pequeña oligarquía que se hizo de la ciudad y que aparte es muy mezquina, es terriblemente mezquina. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Lo que está sucediendo es una insurgencia ciudadana que tiene un gran valor, tiene un gran valor porque está rompiendo precisamente estos esquemas, estas construcciones que vienen desde hace varios años, yo diría por lo menos tres administraciones para atrás, que Así a partir es. de eso se armó este muégano de estos, de estos intereses y que son los únicos que parten el queso en la ciudad. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos momentos? Hay que democratizar la ciudad, hay que llevar esta ciudad a que sus, sus valores, a, a la que sus ventajas le sirvan pues prácticamente a todos los ciudadanos, no nada más a una camarilla. Lo que tenemos es un gobierno de camarilla. Entonces hay que romper esta, esta estructura. Hay que hacerlo ya. Es muy importante. Y qué bueno que hay grupos organizados. Miran, no, no se necesitan grupos multi, multitudinarios. Con un grupo bien organizado de, de, de, de ciudadanos, con los jóvenes también interviniendo, las mujeres que son muy importantes y que tienen más brío muchas veces que los varones, este, está, está dándose este fenómeno. Este es fenómeno que, que va a aparecer no solamente, está apareciendo en Guanajuato, pero va a aparecer en todos lados, porque esta situación que, que, no, es, que, que no es privativa de Guanajuato, sino que la encontramos en otros muchos lugares, no voy a hablar de, la, de, de México, sino del Estado, eh, pues va, va a surgir en todos lados. Se necesita, pues, romper romperle el cascarón al huevo. Se necesita esta insurgencia, decirles hasta aquí no se puede y por eso es muy importante el arañazo, eso es lo que está haciendo el arañazo. Está impidiendo una arbitrariedad, está impidiendo la voracidad de unos cuantos, está impidiendo sobre todo esa conivencia entre autoridad y empresarios, malos empresarios, ¿eh? hay muy buenos empresarios, malos empresarios, empresarios mezquinos, es más, son mercachifles, no son empresarios, que andan tratando de hacer malos negocios, cómo lo quieren hacer los malos negocios, comprando terrenos muy baratos, porque los, los terrenos, los terrenos que están en áreas de conservación ecológica, pues no son caros porque no tienen más utilidad que esa, este, prácticamente no son fungibles, no están en el mercado, los compran muy baratos, y luego compran a la autoridad o se ponen de acuerdo con ella, le sufragan su, sus campañas políticas para de esa manera tenerlos en la bolsa y luego que les cambien el uso de suelo. Y ese terreno que compraron eh, probablemente a, a, peso 80, metro. a peso el metro, pues ahora vale tres mil pesos el metro cuadrado. Y esos pues son correcto. los negocios que quieren hacer. Son negocios cuyo objetivo es transgredir la normatividad, y eso no se vale. Entonces, hay que democratizar la ciudad, que todos tengan oportunidades dentro de la ley, dentro de la normatividad, dentro los, de los programas de, de ordenamiento territorial, de hacer los negocios que, que, que, que, que se deseen. De eso se trata precisamente parte de este asunto y la agenda medioambiental tiene otras condiciones. Eh, espero que al ratito podamos comunicarnos con ellos, porque ellos tienen otra visión que yo creo que acaba de enriquecer este asunto: o sea, la preservación de la vida silvestre, de la parte forestal. Ay, es, una verdad, es una cuestión verdaderamente apasionante, toda la parte de la vida. Y, Bueno, y mira, yo tengo una pregunta que quiero hacerles: eh, he estado viendo un, con mucha curiosidad este amontonamiento que está en las es Pueblito de Rocha, y Marfil. En donde tú te pares, ya es zona siniestrada. ¿eh? Vas atrás del, de lo que era el abandonado este, Plaza de Toros, hicieron una nueva colonia abandonada de la mano de Dios. Decía, fueron que esparza, que es experto en el medio ambiente, se si hicieron recorrido y filmara para el próximo programa todas las zonas que están desarrolladas en lo que tú dices, Carlos, muy atinadamente, mezquinamente, porque eso no es vida lo que vive ahí. A donde tú vayas a sumarte. Pero no quiero dejar de ir el día de hoy en el programa. Recordar lo que Ángel Arcos hace unos programas pasados trajo al tema de debate: las terrazas. ¿Ves esta semana al director de Desarrollo y Medio Ambiente, el, el muy mencionado Delgado Zarate, que dice que el 60% las tiene autorizadas, pero que el otro 40% falta que el INE, como el INA, diga que sí? Vean ustedes el desastre de ciudad que tenemos. Es, no, es, no es como nos dijeron que somos un grupo de, de viejitos que estamos criticando por criticar. Simplemente si ves tú el desarrollo urbano o ves tú la vida terrible que es las terrazas que las marcó Ángel Arcos ahí están. No están autorizadas por la línea tampoco. ¿Qué es el prototipo de ciudad que tenemos que proponer? Aunque nos digan que somos decrépitos, tenemos que proponer una nueva ciudad o por lo menos un orden. Y un alto, un alto doloroso, porque la ciudad ya no resiste, el amortiguamiento urbano no resiste todo este desorden. Vayan a Valenciana, otra zona de desastre. Vayan a ver los, los lugares donde hay comida chatarra, en las calles afuera del iconográfico, afuera de Valenciana. Verdaderamente vivimos en una zona siniestra. Yo creo hoy Carlos y Sparce y Memo y Silvia que debe llegar el momento de poner un alto, o un ayuntamiento que debe poner un alto a esto que está deteriorando a pasos agigantados la vida ciudadana de Guanajuato. Es un punto de vista que sí quiere dejar hecha hincapié, porque entre antros maravillos, entre el consumo de drogas altísimo, la pandemia, más esto corrupción que hay en los desarrollos urbanos, nos están llevando a un precipicio que, si no le ponemos a tiempo un alto, no va a haber marcha atrás y no sea que tremendista. Esa es una tragedia que estamos llevando a la ciudad de Guanajuato. Eso lo dejo como algo de inquietud para todos los guanajuatenses. Tener que poner un alto, Carlos. Bueno, yo por ahí puse un poco el procedimiento ¿no? de profeta. Este, una página vinculatoria, quien se quiera meter más a fondo. Ahí viene toda la explicación para tener mayor, digamos, precisión, ¿no? También, previo a esto, eh, un defecto eh, que inclusive se tiene... Hoy. Se te va la voz, Esparza. Eh, yo siento que no... Eh, si no fue positivo la cuestión del de programa de ordenamiento urbano y ecológico, que nunca se constituyó un comité de ordenamiento ecológico, lo marca la normativa de los ordenamientos ecológicos locales. Es decir, este, esto eh, no fue considerado y es fundamental, ¿no? ¿Tú crees que es por buena fe, mala fe o ignorancia? No, yo no creo que sea ignorancia, ¿no? Yo, yo no creo que en esta ciudad existan ignorantes, más bien yo parto de la idea de que todos son inteligentes, hay unos menos y otros más, ¿no? Pero es una ciudad informada que de alguna manera eh, la gente que se dedica a la planificación urbana eh, debió contemplar este comité. Y, y obviamente ahí salen muchas eh, deducciones, ¿no? Así eh, es. direccionado, no. gestión de y vigilancia, que es lo que falló. Eh, esto es como lo dice el reglamento de aquí. Eh, ...específico de ordenamiento, la voz. ordenamiento ecológico del Estado. ¿Eh? Entonces, estas dos fallas son muy fundamentales. e Inclusive, ahí, eh, en la anterior lámina, estaba la vinculación con la profeta y una explicación básica de las sanciones. Y hay dos direcciones hacia donde se ha generado el daño ambiental. Uno que fue la parte forestal y la otra la parte de vida silvestre, pues yo creo que ahí hay que poner atención a un biólogo experto, eh, no a un ingeniero ambiental, no tengo nada, los ingenieros ambientales, pero yo creo que un biólogo eh, tiene mayor este, rapidez en reaccionar a esto, ¿no? Mira, ya concluí. Este, gracias. Muy bien, este. a ver, Memo, si podemos poner la imagen. Eh. Creo que puede ser interesante para, para un poco explicar esto que está preg preguntando el, el Piri. El, claro. el problema, el problema que tenemos es que los gobiernos, los malos gobiernos eh, cuestan. Todo el mundo cree que pues un mal gobierno, pues ahí pasan tres años y ya no pasa nada. No, sí pasa. Como quieras cuando, cuando vas, vas acumulando años de mal gobierno, pues cuesta. Miren, aquí está un esquema eh, de los, de, de, en relación a la calidad de los gobiernos es un esquema que creo que resulta muy conveniente en estos momentos porque aquí se ve del lado derecho arriba donde está la crucita el gobierno al que todo mundo aspiraría que es el gobierno ideal eh, por un lado tenemos las prácticas por el otro lado la arquitectura jurídica del gobierno y como pueden ver del lado izquierdo el, el, el peor de los gobiernos es el gobierno botín. Luego, el otro gobierno que podría haber es el gobierno inercial, que más o menos va haciendo las cosas, pues hay como van saliendo, pero, pero ya no tiene una visión botín. El otro sería un gobierno gerencial o un gobierno de control, cualquiera de las dos situaciones, muy controlador y muy quisquilloso en eso. El otro con una visión más gerencial, más liberal, pero, pero, pero, pero muy, muy flexible, etcétera, este, para que, muy eficaz sobre todo. Y el último, el de la derecha, que es al que todos aspiramos y quisiéramos tener, es un gobierno de calidad, verdaderamente, con todos sus procesos, este, llevados a cabo con calidad, eh, sus servicios con, con, con un, un nivel, con un monitoreo de calidad muy bueno, en donde las cosas estén muy bien administradas. Bueno, esto lo único que nos enseña es que en donde estamos parados es en el peor de los mundos, en el gobierno botín. Entonces, este ánimo ciudadano que ahorita está eh, refrescando Guanajuato, que parece una de estas rachas de viento que soplan aquí por la cañada, pues va a servir sobre todo para intentar salirnos del gobierno botín para empezar a, a, a construir todos los ciudadanos eh, participan y tienen que, que participar si esto va a haber en, si en esto va a haber gobernanza eh, pues un gobierno pues ya sea gerencial o de control que nos posibilite la llegada a un gobierno de calidad posteriormente en esas andamos pero primero tenemos que dar ese paso, porque ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que las leyes y los reglamentos y la normatividad no tienen lo que los americanos llaman enforcement, o los ingleses. Este, no hay implementación, o sea, las leyes están ahí, las normas pues, están ahí expedidas y se van guardando. Y si Pero necesitas ir a, a 1963 para sacarlas y desempolvarlas este, ridículamente, bueno, pues entonces, entonces lo haces, pero la verdad es que la, la obligación de la autoridad para no actuar con lenidad, para no eh, producir eh, malos efectos de la regulación y de la normatividad, pues lo que tiene que hacer es implementarla. Pues el chiste de gobernar, pues no es andar cortando listoncitos y andar regalando becas y... Al ay, jale, ahí con la señora de por acá y a los, al grupo de señores acá que vengo a traer y a, con un tractor andar fumigando la ciudad. Y ese no es el trabajo de gobernar. El trabajo de gobernar es hacer aplicar la ley en la ciudad, administrar buenos servicios, ordenar transporte público, ordenar, por ejemplo, cosas tan baladíes como, como las, las, eh, las sillas. Y las mesas en el exterior de los locales comerciales. Ni siquiera eso han podido. Ni siquiera eso han podido. No han querido. No han querido. No, no, no, han, querido. ¿no han querido. Bueno, no han querido. Tienes razón. Hay mucha Ni lana de no han querido. Entonces, a ver, tú les estás exigiendo poner orden al desarrollo urbano con este señor que tenemos de encargado del desarrollo urbano. No, hombre la dirección de desarrollo urbano es una dirección para hacer negocios, no para implementar la, el código territorial ese es el problema que hay sí. bueno ya está lista Paloma Robles Acayo y, y Jan Godard que están en, en Marfil, en la plaza de Marfil ya terminaron su reunión y ya le vamos a dar este, entrada a Paloma eh, con su nomás que abra su micrófono Hola, buenos días. Les saludo con mucho gusto y cariño, compañeros del observatorio. Aquí seguimos. Acabamos de tener una reunión, un diálogo ambiental y en materia de, de ordenamiento territorial. Los compañeros del movimiento Colibríes trajeron unos mapas impresos y están a disposición de, de ofrecernos un repaso para que estén en vivo. Si me permiten un momento, nos acercamos. Miren, les quiero compartir, todavía aquí. Estamos. ahí está. Aquí tenemos los mapas. Aquí estamos todavía algunos miembros del Movimiento Solidario de Políticas de, de, del Colectivo Guanajuato de Escató. Y por supuesto, su corresponsal estrella del Observatorio Ciudadano. Ya, eh, muy buenos días. Sí. Saludos uh, también es, a los compañeros del colectivo Guarquata. Buenos días, buenos días. Miembros de la ciudadanía, de la policía. ¿Quieres hacer un repaso para la transmisión en vivo? Sí, sí, sí. Mi compañero, que ¿no le está? Ah, qué lindo. Sí, sí, sí. No, no, no, no, no. Ya, los no, no, no. Bueno. ¿Perdón? Bueno ah, perdón para en el mismo contexto ¿me puedo decir nada? a ver ya. Sí, sí, sí. A ver ya. Ah, a ver, pues venga, por favor, venga, vengan venga, por favor. Venga, por favor. Venga, el, venga, por favor. el repaso. Bueno. Gracias. Bueno, este, pues hola compañeros, eh, espero que se encuentran muy bien. Eh, pues miren lo que lo que sucedió hoy en este espacio. Pues fue un diálogo. Eh, un intercambio, eh, algunas preguntas que surgieron en torno a, a lo que es, es la, a la situación, digamos, territorial de, de, del camino, pero incluso al final también hubo eh, reflexiones en torno a la, a la unión ciudadana, ¿no? que se debe fortalecer, a también algunas posibilidades de, de denuncia penal, entonces como que fluyó bien la información parece. Y seguimos unidos, que es también lo más importante. A nivel informativo, nosotros queríamos compartir eh, a través de diferentes mapas, eh, pues la situación desde el ordenamiento territorial, principalmente, comparando eh, diferentes eh, instrumentos, el, el JCP 2012 que es vigente, eh, el proyecto de PM2, antes y después de la pública para asegurarnos que no hubiera habido algún cambio de, uso de suelo por ejemplo y eh, visualizando eh, la, la ubicación aquí vemos un acercamiento de los mismos mapas resaltando unos puntos adicionales que no eh, sean eh, Tal a conocer lo suficiente por ejemplo el hecho de que nuestro camino se encuentra en una zona forestal, entonces eh, hay una competencia federal que explica en parte la intervención de la profepa y el hecho de que estas denuncias han podido eh, proceder y llevar a eh, una clausura temporal, ¿verdad? Entonces, También este, hemos visto eh, esto es una captura de pantalla del PDUEX, pero desde el, su sistema de información geográfica en donde sí es importante que conozcamos de repente los, los, las confusiones que podrían ocurrir cuando vemos que en el PDUEX, a diferencia de, de, del proyecto de PMDUEX, existe eh, una, una vía urbana, una, una calle, pero que no existe como tal. Sin embargo, esto junto con por ejemplo aquí una diferencia de zonificación aquí se considera habitacional por ejemplo para eh, desde el punto de vista perdón de aprovechamiento sustentable desde el punto de vista este, de PEDUET, sin embargo hemos visto que desde el plano municipal este, se sigue considerando como zona de conservación ecológica entonces como al menos sacar lo, la información oficial, eh, pública pero que eh, contrastando no, contrastando lo que realmente está vigente que es el PM2, de que a veces cuando uno indaga dice ah, ¿y esto qué es? ¿No? ¿y por qué está aquí? y causa ruido lo mismo aquí las líneas que ya todos conocen que no es ningún tipo de calle son separaciones entre trazas lo que le llaman la traza urbana más bien no es ninguna calle eh, regularizada, ni el proyecto ni siquiera, que a veces incluso se puede confundir con estos otros trazos que son las veredas. Entonces todo eso como que hay que explicarlo, porque si no se empiezan a generar este, confusiones. Y algún hallazgo también reciente, que este lugar eh, del camino, donde se, se, se hizo el camino, está dentro de la poligonal, eh, reducida restringida de la UNESCO en cuanto a, a nuestra a la calidad de la ciudad como patrimonio de la humanidad por eso trajimos también aquí esa última, ¿no? esa última. De, la, de la UNESCO sí entonces bueno sabemos que la poligonal es amplia pero este cualquier daño irregularidad que sucede dentro de esta área daña eh, directamente ilegalmente el patrimonio y es una es un, no es menor esta información y pues bueno se despejaron como bueno, más bien se intercambiaron puntos de vista también desde el punto de, de, de vista de unir fuerzas de ser político más no este, partidista ni electoralistas creo que fue un momento de unión también que de, de, del día de hoy este, que, pues, que, va, que nos muestra que vamos por buen camino Fuimos, éramos como 30, algo así, algo así, 30, 40 en total en el, en el momento, más este, concurrido, hubo presencia en los medios también, entonces pues nos damos por satisfechos, hubo ciudadanos también interesados que, que vinieron así como a, a, a huir un poquito de lo que se trataba. Me gustó la idea de que, de que se pudiera como replicar este ejercicio quizás en un espacio más grande, con más personas. Totalmente, por supuesto, de acuerdo con eso. Y pues eh, ya en, lo, en la parte legal es, va a ser por una parte muy interesante, desde lo penal, desde los delitos federales, este, por daño al ambiente, etc. Creo que eh, esto va eh, caminando. Está caminando bien, este, ya. Saludos y gracias también de su lado por, por seguir contribuyendo a que se conozca ese caso. Y, pues, gracias. gracias. Saludo. Memo, Memo, puedes pedirles que, que enfoquen en la última lámina, por favor. Sí, cómo no. Ah. Si no la pueden enfocar, nada más. Ah, sí, claro. Esa Ángel. Esa es. A ver, explícanos, Ángel. Aquí está la ubicación de esta línea. El centro de hecho, histórico. Sí. Aquí está la cañada, estrictamente la zona de Marfil. Sí, y aquí donde empieza la, la zona sur, eh, estrictamente aquí se ve la traza urbana, que son los, los mismos trazos que observábamos en el POTCP 2012 y que coincide actualmente con el camino irregular esta misma línea ¿ven? La, el límite de la poligonal se encuentra aquí en el, en el sur a menos de un kilómetro de aquí ¿sí? y también se ve eh, perfectamente en la última versión del proyecto del no que fue sometido a, al ayuntamiento también aquí está la poligonal. Bueno, es un acercamiento, pero este se encuentra dentro de esta polígona. ¿no? Es muy importante, Jan, eh, que, que no se hable de un camino. Eh, creo que ahí está en gran parte la diferencia de esto. Es una urbanización. Si tú abres una calle de siete metros, estás abriendo una urbanización. Así para es. hacer un camino para ir a tu terrenito donde tienes chivas, normalmente tienes una vereda o tienes una pequeña brecha para llegar en Así una es. zona agrícola, en fin. Esta es una urbanización. Lo que intentan autorizar es una urbanización. Así es. Que tienen todo preparado. Están de sí, acuerdo. Sí. Son socios. Totalmente de acuerdo. Entonces, si me permiten también eh, respecto a, de hecho es un tema que se me, se me fue a eh, mencionar, ya ven que dentro de la declaración del presidente hace tres días hubo esa referencia a un decreto del año del caldo, no, bueno, es el 63 <risa> emitido eh, por el gobernador, este, en donde en ningún eh, lugar de, de, de, este, eh, de este decreto se menciona la cuestión del acceso. Es, es, es, es muy interesante evidenciar esta, esta mentira, porque o sea, es, es curioso que se haga mención de, de este decreto que tienen que ver. Yo, yo todavía no, eh, no he cotejado la, las eh, coordenadas geográficas que menciona el documento con la zona de la cual estamos hablando, pero al menos lo que sí pude revisar es que en ningún momento habla del acceso como fue el argumento que avanzó Navarro. ¿no? Sí, ahí, hay que, ahí habría que definir toda la génesis de estos terrenos, si pertenecieron a lo que se compró de Fiprodima, o si era efectivamente de lo que se llama este, la, la colonia burócrata de allá de 1963. Eso es lo que hay que ver posteriormente para saber cómo se hicieron de esos terrenos. Pero pues esa es, esa es otra historia, la verdad es que esa referencia es tan mal chiste como el propio alcalde. Entonces, eh, este asunto de decir, no, pues en base a, una, a, a un decreto de 1963 del gobernador Torres Landa, probablemente haya habido decretos anteriores de 1898 o de 1840, sí, pero bueno... Sí, hoy por hoy, lo que debemos de saber es que lo que está vigente es una cosa que se llama código territorial. Punto. Hay que atenerse a eso y eso. Lo único que previene es que ahí no se puede urbanizar por el momento. Así es. A no ser que el ayuntamiento les cambie el uso de suelo. Si el ayuntamiento. Sí, eso, les... eso lo hemos puntualizando, lo hemos puntualizado mucho. Sí. Así de sencillo. Pues no hay que hacerse bolas. Porque miren. El juego que hay aquí, no. el juego político interno que hay aquí es el siguiente, un gobierno que trata de enredar a la ciudadanía con una serie de datos y hablar y hablar y agredir a quienes están defendiendo esto porque están molestos, porque se fueron descubiertos contra una ciudadanía y especialmente los grupos ecologistas que han hecho un gran trabajo aquí, que lo que están haciendo es desentrañar toda... Toda esta madeja que se trata de construir para confundir y hay que ser muy serios y hay que dar los datos precisos y los datos precisos son esos no hay uso de suelo para urbanizar el día que haya uso de suelo para urbanizar ese día empezamos a platicar todo lo que quieran ahorita no hay uso de suelo punto no puedes ahí no hay ciudad no está permitido hacer ciudad punto ya no hay discusión. Mira, sí, sí, sí. Eh, yo por ahí sí, claro, para un poco auxiliar eh, auxiliar la parte de lo que están viendo. Aquí eh, en esta lámina se, habla. Barça, se te va la voz, se te va la voz. Se barça. habla de intervención preventiva, corrección curativa. Aquí hay una percepción social, la percepción social es la que está ¿Cuál es la gravedad del asunto y hacia se te va la voz. Sí, pero se está viendo la gráfica, que es lo importante. Ah, sí, eso sí. Aquí en la percepción social es lo que estamos viendo ahorita en transmisión. La localización ya la tenemos. ¿Qué relación tiene con otros impactos? Aparte de que se construya más, se va a ir generalizando la, la parte inmobiliaria. Y justo ahorita estamos en una intervención preventiva que puede ser correctiva y curativa si hay un procedimiento jurídico adecuado y si efectivamente eh, existe y sigue la continuidad de la presión social de un delito ambiental que se cometió. Voy a quitar la lámina. Bueno, es un delito ambiental que se cometió. La justificante de, una, de un trazo de un camino que hicieron de 7 metros de ancho por dos kilómetros de largo, es un acto de mala fe, plena planeado, en el derecho decimos, no es una omisión, es algo planeado y contemplado. Si se pudiera calificar es un homicidio calificado, Memo. No, doloso, además, no culpable. Doloso. Así es. <risa> Entonces, no pueden alegar ignorancia, omisión o el decreto del 63, por favor. Si ustedes se suben a eso y ojalá nos van a prestar el droner, se darán cuenta cómo se conecta esos terrenos con todo lo que hizo atrás Billy Smith, Marco Hernández, etcétera. Todas las colonias que están atrás, que no se ven desde la Guerrero, ¿eh? de lo que es Guerrero, pues suban el droner y verán cuál es el gran negocio que traen en, en perspectiva. ¿eh? No es grave el negocio. El problema es que haga una corrupción, una ilegalidad para hacer un negocio. Eso es lo castigable. Fíjate los impactos de no haber autorizado el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico. En 2012, que es el vigente, cuando estaba eh, Castro Cerrillo, estaba como zona de conservación. Y ahorita, en la nueva modificación de los usos del suelo, el PMUD no ha autorizado, sino era una intención, está como aprovechamiento sustentable de baja densidad, según eh, lo que reflejaron en las láminas eh, de la transmisión que se hizo directamente desde la plaza de Marfil. Entonces aquí, efectivamente, quien se opuso a la negativa de autorización, sí tenía fundamentos de carácter ambiental, técnicos y jurídicos para detectar la trampa a tiempo. Un buen punto, buen punto, Esparza. Había una mala intención en el poder Sí, bueno, pues se detectó ahorita con, el, con, con este y yo. Entonces ya no pudieron parar eh, los procedimientos de inversión, estrategias de negocios que traían y se aventaron tipo Quintana Roo, ¿no? Pero eh, lo que está sucediendo es que hay un eh, ambientalista y organizaciones civiles que reaccionan no de manera eh, agresiva sino de manera racional y dando sus derechos de participación pública. Ese fue, digamos eh, los grandes eh, topes grandotes que se dieron en el camino de seguir con este proyecto. Ahorita si sí ya no se fue el sonido, qué bien Javier. Y lo qué que qué pasa es que ya no punto me, me, ¿eh? no me regañe el Kiri, todo funciona bien. Pero qué buen punto diste, Esparza. Qué buen punto. Arcos, me gustaría tu opinión, tú que eres arquitecto y estás en el colegio de arquitectos. Para que vayas viendo lo que acaba de señalar Esparza, Jan, Arce, el tema del Pumodet en ese contexto. ¿El tema del poder? De Pumodet. Okay. Mira, el, el, proyecto, el proyecto en sí está, o sea, yo sigo en la misma posición y ya lo he comentado varias veces, que se debió haber considerado el, el, el proyecto o el programa este, de una manera general y aterrizar sobre las particularidades como es este tema y hay otros, pues. O sea, que mm. no hemos estado... Eh, atendiendo porque realmente no nos ha llamado tanto la atención o no se ha puesto tanto a la, a la imagen pública y de nosotros como observatorio de lo que es el arañazo. ¿no? Pero en realidad sí es importante y yo quiero comentar eh, el, el por qué le pedí a Jan que nos enseñara la última lámina porque coincide mucho también con lo que dijo Carlos Arce, lo que suceda alrededor de la zona de la cañada o del centro histórico, de la ciudad vieja, como la quieran llamar, ¿sí? lo que suceda en las colindancias de esta zona nos va a afectar directamente a la cañada, o a la zona histórica o a la ciudad vieja. Entonces, aparte, aquí hay un argumento que no se ha tocado, pero que sí es importante comentar, que está dentro de la poligonal, <coughs> de la ciudad declarada por la UNESCO, o sea, de la zona declarada por UNESCO como este como área patrimonial, ¿Sí? En la que está inscrita en la lista y por qué, o sea, quizá la gente se pueda preguntar por qué la UNESCO tiene esa zona más una zona ampliada, es precisamente para darle protección a lo que viene siendo la ciudad. Por eso fue mi, mi, mi, mi comentario y mi insistencia en en ver ese plano porque está muy claro eh, el que no exista un cambio de uso de suelo porque sí está condicionado ¿sí? está condicionado para eso y luego lo tenemos como reserva ecológica y como área sustentable o sea es precisamente para proteger lo que nosotros tenemos como eh, ciudad eh, patrimonio histórico de la humanidad ¿no? que ya es una, es una responsabilidad pues bastante grande y bastante considerable. En su momento, el Congreso tuvo que responder también a Profepa. Eh, cuando se hizo el edificio el Congreso del Estado, tuvo que responder. El elefante blanco, 800 millones de pesos. No, no, no, es, es un monstruo esto, pero también tuvo que, que afectar, porque está dentro de eh, la, las eh, uh -huh. eh, condicionantes ambientales de la zona, Sí, este, el campus de la universidad igual tuvieron que pagar la multa y tuvieron que hacer una serie de cosas pero esto es por una falta de una reglamentación y de todo lo que nos comentó ahorita Esparza con sus gráficas que son bien interesantes porque nada más es cuestión de darle un seguimiento eh, de cómo se deben hacer los trámites y qué es lo que tiene que haber o sea la participación social y este, la gente que está atenta a este tipo de, de situaciones, en realidad no tendría ni por qué estar metido en esto si las cosas se hicieran bien, si se hicieran apegadas a reglamentos, si se hicieran apegadas a todas las normas jurídicas, ambientales, sociales, ecológicas, y que se pudieran hacer las cosas o no se pudieran hacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la gente estamos... Estamos respondiendo, estamos a la alerta de lo que está sucediendo y bueno, pues ya trae una serie de conflictos y de dimes y diretes y todo lo demás, ¿no? Pero aquí lo importante es que nosotros como observatorio, ¿sí? Y con la participación de los grupos, como el que se reunió hace un, un rato ahí en Marfil, o sea, están alimentando y dando la información correcta y necesaria y no quedan supuestos ¿no? Entonces, eh, bueno, esa es, esa es mi opinión, pero hay, hay muchas aristas y entre ellas, bueno, sí toco ahora lo de la zona declarada por la UNESCO. Muy bien, yo creo que en lo, las observaciones de la OCDG, más allá de que las han querido, eh, no politizarse, más me hace estupidez esa palabra, eh, querer darle un sesgo de tipo electoral... Ha sido sustentado. El grupo que se juntó hoy en Marfil nos da la sustentabilidad de la denuncia hecha por este grupo. El hecho de que Carlos pertenezca un partido, o yo pertenezca a otro, o Esparza no pertenezca a ninguno, eso no es el tema. El observatorio que es plural, y hago en defensa de él, hace observaciones sustentadas. No anda haciendo escándalos sin sustento. Eso es muy importante dejarlo, Memo, ¿eh? Esa lámina está interesante en está proyectando está muy buena. Perdón. miren Esto, esto resulta Perdón. muy importante porque es el Código Penal del Estado de Guanajuato. El artículo 262, que lo que nos dice es que quien promueva, induzca o aliente la formación o establecimiento de asentamientos humanos irregulares, causando un perjuicio público por sí o por, o por interpósita persona o al que fraccione en ajene o se comprometa en ajenar en forma fraccionada o en lotes un terreno urbano o rústico propio o ajeno con o sin construcciones sin el previo permiso de las autoridades competentes o cuando existiendo este no se hayan satisfecho los requisitos de tal permiso se le impondrán de tres a nueve años de prisión y de cien a mil días de multa. Cuando se trate de servidores públicos, servidores públicos y se encuentren en cualquiera de los supuestos de este artículo, la pena se aumentará en un medio y la destitución del empleo o cargo e inhabilitación de uno a diez años para desempeñar cualquier función pública. En todo caso, la reparación del daño de referida en la fracción sexta del artículo 99b deberá ser pagada por la Administración Pública Municipal del lugar en donde se ubique el inmueble. Punto. He eh, decir sí, que esta cláusula es perfectamente aplicable si se aplicara la ley. Al señor Delgado Zárate. No, no, no, no, el... es cláusula, es, es, no, es, no es cláusula. No es cláusula. No, no, un artículo, es, artículo, es una conducta artículo. típica del Código Penal del Estado de Guanajuato. Por eso, pero es un artículo que le encaja perfectamente a lo que está cometiendo Delgado Zárate con sus declaraciones. Claro, sí. Es confesión de parte. Perdóname, Memo. Sí, sí. Él ¿no? ha dicho que era legalizable. Así es. Y ese artículo le aplica correctamente. ¿eh? Oye, y contra esto nos dicen que hay un decreto de 1988 o de 1640 que decía que todo mundo podía hacer caminitos para entrar a su casa. Eso es, es verdaderamente ridículo. Entonces, pues, que se tengan a las consecuencias de seguir trabajando en este sentido. Ya tienen enfrente a, a, a Profepa. Lo que sigue es el fiscal anticorrupción. Vamos a ver qué. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a pasar ahí? Porque pues, creo que en Guanajuato no hay nadie en la cárcel por corrupción, ¿verdad? No, nadie. No. Nadie, ¿verdad? ¿Para qué, ¿Para qué tenemos una fiscalía anticorrupción entonces? Hay que preguntarle a la fiscalía, entonces, ¿cómo andan esas cosas? Porque aquí tienen un buen ejemplo que podría inaugurar este, el primer procedimiento. Soy Hay un aspirante, a, a aspirante, subrayo, a la presidencia municipal, que es un error eso. De decir que la presidencia municipal, que es Pérez Cáceres, que trabaja en la, en la fiscalía, aquí habría que preguntarle a ese aspirante, ¿qué opina de este tipo de delitos que si se están cometiendo en la ciudad de Guanajuato? Pues sí. Ahora, eso es lo, lo estatal, más aparte, el, el, sí, los, la parte federal, que federal. Implicaría otra sanción, no sé si son acumulativas o están vinculados, porque sé que estaban vinculados con el Código eh, en el federal, ¿no? Entonces todo está vinculado. Pues, también. Generar más delitos. Bueno, yo creo que, no sé Memo cuánto tiempo llevamos. Sí, 1 hora 45. Bueno, pues yo creo que ya... Tenemos claro. hora de despedirnos. Ha sido, ha sido muy sensuesto. Yo creo que el, este, la ciudadanía está recibiendo información, porque, porque hay que entender una cosa. Nosotros desde el observatorio, como lo platicamos hace rato, no, no vamos a andar respondiendo eh, las recriminaciones y los insultos de, de, de la autoridad que ya anda fuera de sí. Eh, no lo merece la ciudadanía ni, ni vale la pena. Digo, es, es, es entrar a una pelea callejera que, que la gente este, ya de la edad de nosotros este, no nos interesa. Entonces, eh, yo creo que esta información que se le ha dado a la ciudadanía es más que buena. Yo creo que lo importante es que se aclaren las cosas eh, frente a esta intensa acción de tratar de revolver y de meter eh, una serie de argumentos a la 10, lo más importante en estos momentos sobre todo es dejar muy claro cuál es la condición, cuál es cuál es el, la parte conceptual, cómo se regulan las cosas, en dónde están los problemas de estas acciones o de estas omisiones del, del, del gobierno y a qué se están enfrentando. Y por el otro lado, pues sí dejarle a la ciudadanía muy claro que pues en Guanajuato está viendo un movimiento social muy importante el cual nos gusta mucho este, la sociedad está interviniendo eh, no es un asunto de partidos políticos no nos interesa el asunto de partidos políticos como tal claro que hay gente que no lo ve más que como visión política y electoral eh, a nuestra edad también ya estamos más allá de este tipo de, de, de, de situaciones eh, y lo que nos interesa esencialmente es que haya un buen gobierno en Guanajuato, pero pues vale la pena que los partidos políticos tomen nota de lo que está sucediendo aquí. Lo que queremos es tener un buen gobierno, punto, sí, sí. nada más. Bueno, Memo, pues tú dirás. Claro, pues este, le quiero dar las, las gracias a, a todos los miembros del observatorio, a los que bueno, Aguántame. Perdón. Que, que lo aguantes un poco a, a José de la Luz Antibáñez, no sé por qué. Ah, bueno, no. adelante Piri, por favor. ¿Quieres a, a tus pies, Piri, como siempre? No, no, no seas payaso, Esparta. Te <risa> respeto mucho. A mí la zorna no me agrada ya Cuando fui joven la fui, le fui partícipe de ella Y varios años escribí artículos en El Impacto y en los periódicos y y si usaba la ironía, hoy no. Hoy creo que están tocando un tema muy serio. Yo quiero felicitar a Carlos Sase, a Paloma por su valor. Desgraciadamente hoy no vino Lolita, otra gran gente. A ti, ¿Está, por Lolita? ¿Está Lolita? ¿Está Lolita? Ya se fue. No, Ay, no la había visto, Ay. perdón. Estoy en este mugre de teléfono. Ah, quiero felicitar realmente a todos mis compañeros, a, a Arcos, que ha tenido el valor de denunciar las terrazas, pero principalmente a Memo, te felicito, como lo hice ayer, de manera particular, por tu coordinación. De veras, hoy me siento orgulloso de estar en este grupo que ha tenido el valor de observar. Los ataques no me impiden ni me van, se me resbalan. Pero hoy creo que el Grupo Observatorio Guanajuato está cumpliendo su misión hace cinco años, que se comprometió a ser un vigilante muy serio de que no acabe en la ciudad. Lo demás lo dejamos a la decisión de la gente que nos sigue, nos ve, y les agradecemos a toda esa gente. Yo, por lo pronto, me despido del aire. Muchas gracias. Y muchas gracias, Piri. Bueno, yo les estaba dando las gracias a, a Silvia Álvarez, que estuvo con nosotros un momento. A Lolita también estuvo con nosotros un momento. Paloma, que transmitió desde la Plaza Marfil Con a Jan Godard, de, del Grupo Colibríes, este, que hicieron la labor de didáctica de explicar eh, con planos... Eh, ¿Cuál es la problemática a todos aquellos que se interesaron? Y, y por supuesto a mis compañeros a Ángel, a Piri, a, a Francisco Montiel, a Javier Esparza, a Carlos Arce. Y quiero agregar un poco dos ideas. Eh, la, la, el Observatorio Ciudadano cumple este año, digo ahora en el mes de octubre, cinco años de haberse constituido y hay dos cosas que no hemos hecho hasta ahora y yo creo que no tenemos por qué tener la tentación de hacerlas una es dirigirnos a la autoridad jamás nos hemos dirigido a la autoridad nosotros eh, nuestro interlocutor al que al que le hablamos es a la ciudadanía y lo seguiremos haciendo por lo tanto que aquellos que esperan una respuesta nuestra de la autoridad pues eh, haríamos algo diferente de lo que hemos hecho en cinco años y además, lo hemos platicado muchas veces que no, que no lo vamos a hacer porque no, no somos interlocutores de la autoridad, somos interlocutores de los ciudadanos. Y segundo punto es que nosotros, la, la misión del Observatorio Ciudadano es dar transparencia a todo lo que sucede para ver si está apegado a derecho. Ese ha sido nuestra conducta en cinco años y hoy con el asunto del arañazo lo estamos ratificando en otro nivel de cosas donde con mayor participación ciudadana y los esperamos la próxima semana. Perdón, Montiel quiere... Sí, sí, el... muy rápido, me incorporo yo un poco tarde. No quiero dejar de mencionar lo siguiente. Estamos por tener o ya pasó nuestro aniversario de la fundación de Observatorio. Y este, ahora como nunca yo veo la utilidad y el valor que tiene lo que declaramos en nuestra acta constitutiva, no ser filiales de ningún partido político no apoyar a ningún partido político sin que eso limite los derechos cívicos y políticos de los integrantes del observatorio. Así es. Entonces, eso para mí es algo muy, muy, muy valioso, porque es una declaración realmente de mucho contenido y mucha profundidad. La otra cuestión que también está consignada en el acta constitutiva y que está a disposición de quien la quiera ver, no se ha modificado y pienso que no, es, no hay por qué modificarla, es que nuestros fines son construir ciudadanía y que lo que nos importa es la participación de la gente. Y en ese ámbito la verdad yo me siento muy, muy satisfecho y muy agradecido con cada uno de los integrantes no solo de esta... De, de, de, de, de, de esta asociación, sino de todas las demás. También mi admiración por nuestras estimadas guerreras colegas del observatorio que tienen también nexos y una red de contactos con la ciudadanía a través de otros grupos. A mí me parece que hoy como nunca la voz ciudadana se está haciendo escuchar y que cuando, pues entero pues de lo que se dice de uno, pues me recuerda mucho lo que alguna vez le oí a un gran profesor de la, del Colegio de México, del Centro de Estudios Sociológicos. Él se llama como yo, Francisco, pero él se apellida Zapata y era chileno. Él fue de los que llegaron a México cuando el golpe de militar de Pinochet y aquí en México tuvo camino. Él hizo una investigación importantísima en, la, en Lázaro Cárdenas Justamente a propósito de la siderúrgica. Y él denunciaba la falta de congruencia de un proyecto de inversión pública con el entorno y con las comunidades aledañas. Su libro se llamó Lázaro Cárdenas, las truchas, acero y sociedad. Y recuerdo la frase que a mí me dejó una gran enseñanza. Una discusión entre ignorantes... Solo es un gran reparto de ignorancia. Y eso es lo que yo he visto en el gobierno federal, en el gobierno del estado y lastimosamente en el gobierno de Guanajuato actual. Entonces no hay ninguna razón para que uno empiece a dar datos por una falsa defensa. Como lo dijo por allá aquel señor... Rector Unamuno, cuando lo atacaron, dijo, universidad, di tú por mí. Yo creo que los universitarios, la universidad siempre dirá por nosotros, antes que nosotros tengamos que estar argumentando sí o no, tú dijiste, yo te dije no. Tengo un amigo en la Autónoma de California que sostiene como principio básico que para entrar a un debate hay que tener nivel, y hay niveles. Entonces, yo con eso concluyo mi participación hasta este momento y de verdad lo he seguido con mucho interés. Vi por eh, celular lo que se transmitió desde la Plaza de Marfil. Es admirable, de verdad, que los ciudadanos estén haciendo valer su voz y voces informadas, voces autorizadas, voces que tienen tras de sí una trayectoria de estudio, de esfuerzo. Y de dignidad. Entonces, pues también yo realmente me sumo a este reconocimiento y es un ánimo más y una forma más de decir adelante y como eh, don Miguel de Cervantes en el Quijote, ladran, cabalgamos. Muchas gracias. Quería que continuara este, hablando. Este, este, eh, nos vemos Francisco ahí. Montiel, me gustó mucho su, su exposición. Muchas felicidades, don Francisco. <ríe> gracias, gracias, Cayo <Don> <ríe> Y a mí también. Bueno, nos sí, sí, sí, esperamos sí. la próxima semana en punto de las 11 de la mañana, donde trataremos nuevos temas eh, y le daremos seguimiento a los que hemos empezado en el, el yo. observatorio. Ah, Muchas gracias, Paloma. Paloma. Me falta la guerrera. Es la que sí. bueno, Tengo que presumirles que vengo con una excelente compañía, miren Hola, saludos a todos Hola aquí, padre? Vengo, aquí, vengo, aquí vengo orgullosamente con nuestra amiga Carla Piñón, la maestra ah, que hace algunas sesiones nos hizo el honor de, de exponer el, el tema que le encargamos y, y que nos dejó tan satisfechos. Yo solamente quiero decir que me siento muy orgullosa de formar parte de este observatorio, que para mí es una fortuna escuchar a personas con tanto conocimiento, con una trayectoria tan impecable y tan vasta, concentrados en una ciudad que nos preocupa, que nos interesa porque amamos. Entonces, a mí me parece que este es un círculo de amor por Guanajuato, el más puro que puede existir porque no hay intereses partidistas y porque sencillamente queremos que esta ciudad prospere, florezca y estamos orientados hacia el bien común, señalando lo que no debería suceder. Es como una poda intelectual de las irregularidades que ocurren en el desempeño de un gobierno municipal cada vez más dramático, cada vez más devasto. Y pues yo estoy en el observatorio porque comparto ese objetivo, porque comparto el amor y ojalá que todos tena, tengamos este sentido crítico que me parece que es el, la gran aspiración del observatorio, infundir el deseo del interés en los asuntos públicos, en los asuntos comunitarios. Y pues no nos vamos a cansar, seguramente nos quedan muchas sesiones y muchos aniversarios más. Ah, es una fortuna, en verdad. Guillermo, no, no me cansaré de reconocer y agradecer la, la posibilidad de estar en, en este círculo. Con, con mis valiosísimos compañeros y compañeras. Gracias, buenas tardes. Hasta aquí. Iba, hablar, iba a hablar, iba a hablar ¿no? Madol. Madol, Madol, Madol, Madol. Adolmont. El teléfono porque lo tiene apagado. Se lo apagó su marido. Pero yo sí lo estaba viendo. <risa> Lolita. <risa> hola, hola, Lolita. Lolita. Piri por favor, por favor, Piri No, no. Me refería aquí en mi casa. Ah. No, yo, yo, yo creo que eh, ha evolucionado mucho el nivel de discusión producto de la. Obviamente, la experiencia, la diferencia. Eh, todos fuimos académicos, todos tuvimos eh, práctica, etc. Sí, sí, y bueno, este, se está teniendo más precisión. Y aquí lo importante es que eh, lo que hablaba de niveles, pues sí se delimita en sí, que de alguna manera. Eh, buscamos obtener, ¿no? Buscamos llegar a bucear y, y no esnorquelear y sí estimular un poco a la, a la opinión pública, los medios de comunicación. Es que esnorquelear en medios de comunicación simplemente genera noticias. El ir más abajo eh, buceando genera investigación periodística. La investigación periodística genera los hechos. Los hechos son más contundentes. Que mil recortes y mil palabras. ¿Les está gustó mi bien, conclusión? Sí, muy bien, Javier, Javier, felicidades. Buenas Qué tardes. Bien, nos mucho. Muy buen provecho tengan todos ustedes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.